Camilo, Larry Tatu, Jesse Uribe, Crazy, Mike Bahía, Dizai. Esto es un resumen de lo mejor del mes. Camilo nos enseña que en momentos donde parece todo estar jodido, el amor sigue siendo la bandera que levantamos. Recordando cada momento especial con tu persona amada. Descubre mucho más mirando el video favorito de Camilo Larry es un joven solo y reservado Aficionado a la fotografía Él retrata cada momento de una joven desde su infancia Pero el destino cambiará su rumbo Descubre mucho más viendo el video de ahora Un hombre acostumbrado a fallarle a su mujer Busca la manera de recuperar su confianza Llevándolo al arrepentimiento. Descubre mucho más viendo el video de Culpa de Jesse Uribe. Si tu amor no vuelve es la nueva propuesta de Grace y May Bahía. Donde una de las partes no desea seguir luchando. Ya que el amor para esa persona se extinguió. Disfruta mucho más viendo el video de Si tu amor no vuelve. Dizai afronta conflictos de amor que lo llevan a disfrutar el momento personificado de un hombre de los 90 Donde el furor del Funky se siente en todos los alrededores Disfruta mucho más mirando el behind the scenes de Funky Love Eso es todo por ahora, sigue Hillmotion Group, Hillmotion Films en sus redes sociales Y sigue Hillmotion Group en Instagram para estar pendiente de lo mejor del mes.